Bueno, vamos a comenzar. Eh, traigo material como para dos horas, así que aprovecho que me dejan empezar un minutito antes. Algo ganaré, así que eh, comenzamos. Eh, hola a todo el mundo, gracias por estar aquí. Eh, genial estar aquí, sobre todo colar una, una charla de Summering entre, entre todo el track. Antes de arrancar, es de bien nacido ser agradecido, así que gracias a todos los que han hecho posible que estemos aquí hoy. Eh, me llamo Javier Suárez, trabajo en Microsoft, eh, en el área de herramientas Xamarin y en el IDE, en Visual Studio para Mac. Y el objetivo principal de la charla de hoy es hablar principalmente de rendimiento. Eh, es una palabra que causa como casi temor y que sobre todo hablamos al final o en épocas bastante avanzadas del desarrollo. Solemos tener un desarrollo, avanzamos y resulta que la aplicación tarda 8 segundos en arrancar. Y ahí es cuando nos empezamos a preocupar del rendimiento, eh, no antes. Eh, el objetivo fundamental que tengo en esta charla es dar pequeños trucos, pequeños consejos para que nos vayamos preocupando durante todo el desarrollo y no tengamos que preocuparnos tantos al final. Eh, en cuanto a lo que vamos a ver, vamos a ver un poco de todo. Eh, se han realizado medidas de prácticamente todas las áreas que afectan al rendimiento relacionadas con Xamarin Forms. Vamos a hablar un poco de cosas bastante nuevas, como Shell, Collection View, vamos a hablar eh, de Visual. Y, por supuesto, vamos a hablar de cosas bastante más eh, antiguas, pero igualmente importantes a la hora de trabajar con rendimiento, como eh, bindings, compilación de bindings, fast renderers, que no es un concepto nuevo, pero sí que afecta al rendimiento. Y cosas transversales a la hora de desarrollar aplicaciones móviles. Por ejemplo, realizar peticiones HTTP. Eh, ¿Las estamos haciendo bien? ¿No? a la hora de trabajar con imágenes. Estamos haciendo todo lo eficientes posible. Collection View, sí, eh, eh, nos promete más rendimiento, pero en realidad tiene más rendimiento. Nos afecta Visual o Shell a la hora del rendimiento. Un poco dentro de 45 minutos espero haber respondido a todas, a todas esas preguntas. La clave fundamental que quiero que os quedéis es que esto es un suma y sigue. Es decir, vamos a ver muchos pequeños trucos que nos ayudan a optimizar y a reducir consumo de memoria, tiempo de arranque, tiempos de inicialización de una vista, pero no vamos a hacer magia. No va a haber ninguna línea mágica que reduzca el tiempo de arranque de la aplicación de 8 segundos a 1, ¿vale? Repaso rápido, Xamarin Classic. Xamarin aporta en c -Shar, los frameworks nativos en iOS y Android y desarrollamos las vistas una vez por cada plataforma. Y, como sabéis, Xamarin Form llega a añadir una capa de abstracción sobre la capa de UI, permitiendo definirla una única vez en c o en XAML. A la hora de trabajar con, con Xamarin Forms es importante tener en cuenta todo esto. Primero, es importante tener en cuenta la capa de abstracción. No siempre vamos a trabajar en la capa de abstracción. Es importante conocer qué hay por debajo, conocer un poco la plataforma, saber que a veces vamos a necesitar código nativo, código específico por cada plataforma y vamos a necesitar conocer cada una de las plataformas y es importante conocer con qué trabajamos. Vais a ver que no es lo mismo utilizar un bindable layout que utilizar un list view, que utilizar un collection view. Al final, la apariencia visual, el objetivo fundamental que conseguimos de una colección de elementos es la misma, pero a nivel de rendimiento o cómo funciona por debajo, hay enormes diferencias. Ese es el objetivo que vamos a tratar hoy. Y aunque, como he dicho, trabajo en tooling y hay grandes mejoras en tooling, ahí tenéis una comparativa con una de las aplicaciones de referencia con Visual Studio 2017-2019 a la hora de trabajar con tiempos de arranque, despliegue, segundo despliegue, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de tooling hoy, ¿vale? Op, me fui. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Vale, vamos a comenzar hablando de algo. Vamos. No. Vamos a comenzar hablando de algo que es, es bastante antiguo. Se introdujo ya en versiones bastante antiguas de Xamarin. De Phones vamos por la 4, esto está disponible desde hace tres versiones, pero es importante que es XAML-C o lo que es lo mismo compilación de XAML. Como sabéis, a la hora de trabajar con, con XAML, tenemos un, una opción que es la XAML compilation option, que tiene dos opciones, compile o skip. En versiones antiguas de Xamarin Forms la opción por defecto era skip, es decir, no compilar XAML. En versiones actuales ya viene por defecto compile. Si alguien no sabe a qué viene esto y a qué viene esa línea, lo que quiere decir es que vamos a eh, acelerar la carga de elementos visuales, ya que la compilación de todo el contenido XAML se realiza, o ET, anteriormente, con lo cual reduce los tiempos de compilación, pero reduce el tiempo necesario para cargar elementos visuales. De todo esto he estado realizando pruebas. Eh, esta es la primera gráfica que vamos a ver en la charla. Vamos a ver muchas. Todas las eh, gráficas, si no viene indicado plataformas, o hay diferentes gráficas para Android y iOS, es con Android. El motivo principal es que suele ser la plataforma donde más cuesta eh, sacar rendimiento. Y todas las tiradas, todas las medidas son de una media aritmética de cinco medidas. ¿vale? Esto está medido con la aplicación TipCall, que es una de las básicas las utilizadas en Xamarin Phones a la hora de aprender Xamarin Phones. Y está tirado con, con cinco medidas y como veis, esto eh, es utilizando JIT. Luego pasaremos a hablar de AOT y otros conceptos. Prácticamente reducimos en torno a un 40, 30, 40% el tiempo de cada carga. Depende un poco de la vista y del contenido de la vista. Así que primer consejo del día, si no sabéis qué es esta línea y la quitáis, o si estáis con un proyecto antiguo y no lo estáis utilizando, utilizad compilación de XAML porque reduce bastante los tiempos de carga de las vistas. Voy a pasar con, con esto porque... El siguiente punto de lo que vamos a hablar es de bindings, de enlaza datos. Como sabéis, el sistema de bindings o enlaza datos es lo que nos permite, aunque hay diferentes formas de trabajar con arquitectura en XamarinForms, es lo que nos permite trabajar con el patrón en VBN. Al final tenemos un eh, source, una propiedad en una View Model que enlazamos con una propiedad de un control. Esto lo hacemos gracias al sistema de data binding, pero este sistema no es gratuito. Como os podéis imaginar, por debajo todo esto tiene eh, una serie de eh, mecanismos que van propagando el valor de la propiedad y actualizando. Se basa todo en la interfaz y Notify Property Chain. Y el consejo fundamental a la hora de utilizar bindings es ¿siempre hacen falta? La clave fundamental, ya la dijo Jason Smith en, en un evoL antiguo, que es no enlaces cosas que no hacen falta. Por supuesto de esto volvemos a tomar medidas, estamos ante un listado con elementos, 50 elementos, 50 eh, labels. Y estamos haciendo bindings a valor o no valor. Para que os hagáis una idea, ahí tenéis la diferencia entre uno y otro. Por supuesto, el, el más ligero es el que no utiliza bindings. Y claro, aquí no es, no vamos a utilizar binding Ese no es el consejo que os transmito. El consejo que os transmito es, por ejemplo, tenemos un listado. Tenéis 1.000 elementos. Tenéis 3 elementos por cada listado. eso Multiplicáis y tenéis 9.000 bindings. Si tenéis problemas de rendimiento, podéis sobrecargar la view cell, la celda, si estáis trabajando con un list view, y en el on binding context Chain acceder al contexto y establecer directamente el valor y ahorraros el tiempo del mecanismo de binding. Esto, para que os hagáis una idea, tenéis otro ejemplo. Al final veremos el repositorio, no este. Esa diferencia en ese listado son 300 milisegundos en el tiempo de carga. A eso va este consejo. Analizad cuándo son necesarios los bindings, cuándo no, quizás no siempre sean necesarios o no convengan utilizarlos. Otro truco básico es los fan renders. Los fan renders, al inicio de trabajar con Xamarin Fonts y sobre todo en Android, la estrategia que se tuvo a la hora de desarrollar cada uno de la implementación de control nativo era envolver en control, en un view group, en una vista, y esa vista era la que se encargaba de posicionar el elemento que contenía, además de contener los gestos, etcétera, etcétera. Esto, el problema que tiene, evidentemente, es que, cuando construís una interfaz de usuario con Xamarin.Form, la jerarquía, el conjunto de elementos que componen la vista, es mayor del necesario. Si utilizara in nativo, esa jerarquía sería inferior. Con FastRenderer lo que se busca es quitar los elementos que se introducieron de forma innecesaria. Para que os hagáis una idea, para mostrar un label en Xamarin.Form, se pasa por todo este ciclo. No me ha cabido en pantalla. Como veis, vamos hacia arriba y hacia abajo. Y con FastRenderer se reduce a dos que básicamente es uno dedicado a construir el elemento y otro encargado de posicionarlo, ¿vale? La diferencia es notoria. Hemos creado un ejemplo, que es un listado que tenéis ahí en, en pantalla. Eh, de nuevo, mil elementos, mil monos. Eh, la diferencia, seguimos utilizando JIT en este caso, y la diferencia entre uno y otro ronda los 200 milisegundos. De nuevo, no es magia, no vais a pasar de los 8 segundos al 1, pero seguimos ganando tiempo. En Xamarin Forms 4, la última versión, en la versión estable se utilizan Xamarin eh, Fast Renderers por defecto. Es decir, ¿qué tenéis que hacer para utilizar Fast Renderers en Xamarin Forms 4? Nada. Ya se están utilizando. Si no queréis utilizarlo, tenéis que utilizar una etiqueta en el arranque del proyecto para indicar que queréis los buildings de, por defecto, que serían en inglés default. ¿Vale? En versiones anteriores de Xamarin Forms, podéis utilizar Far Renderer activando Far Renderer Experimental. Sabéis que todas las opciones que están en fase preview se marcan como Experimental. Esto sería otro punto de pequeña mejora y empezamos a subir en escala a archienemigos, ¿vale? Y uno de los archienemigos donde se suele ir la mayoría de problemas en desarrollo móvil suelen ser las imágenes. A la hora de trabajar con imágenes, solemos tener problemas tanto de carga, como sobre todo de consumo de memoria. El caso es el siguiente. Se han hecho medidas de la siguiente forma. Tenemos la misma aplicación utilizando el control Image de Xamarin Forms. Por otro lado, utilizamos FF y Mac loading. Si no lo conocéis, es uno de los plugins más conocidos y utilizados en la comunidad de Xamarin, sobre todo para la gestión de imágenes. Y por otro, tenemos Glidex, que es más reciente, pero también está disponible en Xamarin Forms. Como veis, la diferencia es consumo de memoria. Estamos cargando eh, mil imágenes eh, y, por supuesto, no estamos utilizando ni Collection View, ni List View, ni nada. Es un grid y estamos añadiendo imágenes. Es decir, aquí no hay ni virtualización ni hay nada por el estilo. Todas las imágenes van eh, a memoria. Eh, la diferencia entre los controles se debe, principalmente, a opciones de caché. Xamarin eh, Forms incluye en su control una caché, pero mientras que, por ejemplo, en FFIMAC Loading, ante misma URL, si tenemos la imagen duplicada 10 veces, utilizaría el mismo elemento, aún no se ha trabajado a ese nivel en Forms. Lo que sí que es importante es que es uno de los puntos críticos a mejorar en la versión 4.0. De hecho, tenéis otro ejemplo comparando la versión 3.6 con la, la 4.0 y el consumo de memoria baja entre un 15-20%, dependiendo si utilizáis imágenes por URL, imágenes por recursos, etcétera, etcétera. Pero recomendación absoluta, utilizar FFMLading sería la opción más sencilla. Y si queréis optimizar al máximo, hay una interfaz no muy conocida, aunque lleva bastante tiempo en Xamarinforms, que es eMatch Source Handler, que tiene una pinta como la siguiente. Básicamente lo que tendréis que hacer es en cada plataforma implementar esta interfaz. Tiene varias sobrecargas, pero hay un método fundamental que es lo Image async, cargar la imagen. Y aquí podéis hacer lo que queráis en cada plataforma. Esta es la forma ideal para decir, sobrecargo en Android, utilizo SFMAC Clouding, por ejemplo, o, o mejor, utilizo Glidex, que como habéis visto en la gráfica anterior tiene ligeramente mejor rendimiento tanto de carga como de consumo de memoria que SFMAC Clouding. Y en Android, pues, en iOS, podéis utilizar SFMAC Clouding. Es una implementación bastante sencilla que os permite optimizar la carga de imágenes en cada plataforma. Antes de continuar... Vamos a ver pequeños trozos de código. Si me responde. Y sobre todo quiero que veáis lo siguiente. A base de estos ejemplos, adelanto y lo veremos un poco más adelante, en la versión 4.3 de Forms. bueno, de hecho ya existe, en internal hay una clase llamada Profiler. Esa clase lo que os permite es analizar todo, medir tiempos de carga, tiempo de generación de renders, etcétera, etcétera. Sin embargo, en todos los ejemplos que vamos a ver hoy, tenéis diferentes profilers para gestión del tiempo de arranque, gestión del consumo de memoria, etc. Si lo necesitáis en vuestro desarrollo, es utilizarlos. Solo os voy a mostrar rápidamente cómo se han hecho algunos de ellos. En este caso, por ejemplo, el más interesante es el, el Memory Profiler. Y el Memory Profiler no es más que una clase donde en System Diagnostics accedemos al proceso, obtenemos el working sec. Y transformamos de ahí para obtener la memoria usada, la memoria usada en megabytes, el pico máximo de memoria, el pico mínimo de memoria, etcétera, etcétera. Para simplificar aún más este uso, este Memory Profiler lo ha añadido en una profiler page, en una página de, de, de eh, que lo que hace es inicializar el profiler. De modo que lo único que tenéis que hacer para tener tiempos relacionados con consumo de memoria, es eh, sobrecargar en vez de utilizar una content page, utilizar la profiler page, que al final es una content page que utiliza el profiler. ¿vale? Esto ya se utilizaba en el proyecto de Glidex, en forms y eh, bueno, quería mostraroslo. Llegamos a otro punto donde se puede rascar bastante rendimiento y que suele ser bastante desconocido, que es el tema de los layouts. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué es más eficiente, un grid o un style layout? El flex layout llegó con la promesa de ser la panacea en rendimiento, el mejor rendimiento, pero ¿de verdad lo tiene? Bueno, vamos, vamos a verlo. Antes de todo, un layout. Bueno, un layout es un, es un nodo en el árbol. Su objetivo fundamental es contar con una serie de propiedades y eventos, de modo que todos los nodos hijos que contiene, lo utilizamos para posicionarlos. ¿vale? Ejemplos de layout probablemente conocéis todos. Stack Layout, grid, relative layout, absolute layout, etcétera, etcétera. Lo que es importante que conozcáis, no para el desarrollo de la aplicación, pero sí para entender lo que vamos a ver a continuación, es que todos los layouts en XamarinFont tienen dos fases. Una que se llama fase de invalidación y una que se llama fase de layout. La fase de invalidación lo único que hace es: si tenéis un stack layout con tres elementos hijos, la fase de invalidación lo que hace es marcar un elemento como que tiene que invalidarse. Es decir, como que el valor actual de posición, tamaño o algo relacionado con ese elemento tiene que cambiar. Y la fase de layout, por supuesto, como podréis estar adivinando, es cambiar. ¿vale? Toda esta fase varía dependiendo de si es el elemento raíz, si tiene elementos hijos, etcétera, etcétera. Pero bueno, os dejaré esto y no quiero aburriros y vamos a centrarnos directamente en los layouts. El grid, como sabéis, posiciona los elementos por filas y columnas. La verdad es que permite estructuras bastante complejas, pero no es lo mismo definir filas con valor auto que con valor fijo que con valor asterisco. ¿Esto por qué es así? Bueno, aquí tenéis el peor de los casos de un grid. Es un código bastante común. Probablemente todos lo habéis hecho en algún momento. Dos filas, valor auto. ¿Por qué esto es problemático? Si el valor, por ejemplo, del segundo label que tiene como texto button docs estuviera bindeado, y en el binding cambian a button 22, entra en fase de invalidación, y en este caso se notifica todo el árbol hacia arriba. Es decir, se invalidaría el label, se invalidaría el button, y se invalidaría el propio grid. Con lo cual, hay que hacer el recálculo de todos los elementos que componen esta, este árbol. ¿Vale? No ocurre lo mismo, por supuesto, en valores fijos, y tampoco ocurre lo mismo con asterisco. Esto es así porque auto tiene que ocupar el contenido del elemento y por supuesto hay que recalcular el contenido del elemento en los otros casos no es así viendo esto por supuesto podréis adivinar que los valores en auto tienen un rendimiento bastante peor que con asterisco valores fijos vale recomendación utilizar auto siempre que sea necesario no por marcar un valor o porque sea el valor a marcar por defecto vale el stack layout tiene un rendimiento parecido al del grid utilizando valor auto. Lo vamos a ver a continuación en una gráfica. No es un rendimiento malo. El problema que tiene el grid es que se suele abusar de él para hacer una anidación en muchos casos no necesaria. Todo el mundo ha creado un Stack Layout, bueno, todo el mundo espero que no. Un Stack Layout y a continuación otro Stack Layout con otro, con otro para crear una fila con columnas y simular este tipo de comportamiento que se puede conseguir incluso más fácil con un grid o con un flex layout. Y este es el principal problema eh, a la hora de utilizar un Stack Layout. El consejo fundamental del Stack Layout, eh, el tema de la invalidación, cada cambio en un elemento hijo notifica todo hacia arriba, de ahí a que tengamos el rendimiento que vamos a ver a continuación. Si os vale un grid, no utilicéis un stack layout. No envolváis nada en un stack layout si no vais a añadir más de un elemento. ¿vale? El relative layout era bastante interesante y, en casos, útil hasta la llegada de flex layout. El problema de relative layout es eh, que constantemente está notificando todo, hacia, propagando hacia todos lados. Con lo cual, el consumo de CPU es el peor de todos los layouts y el rendimiento, como veis aquí, es el peor de todos los layouts. No sé si lo veis bien, porque los textos son pequeñitos abajo, pero para que os hagáis una idea, aquí tenemos el stack layout, aquí tenemos el grid, como veis, con auto tienen un rendimiento similar, el grid ligeramente peor. El grid eh, con valores absolutos o asterisco requiere prácticamente la mitad de tiempo. Este es el tiempo necesario para hacer todos los cálculos y posicionamiento de elementos, ¿vale? en milisegundos. Estáis viendo que la media va entre 5 y 25 milisegundos, no es mucho, ¿vale? Pero cuando tenéis un listado con celdas y cada celda utiliza paneles, ahí es donde multiplicáis, ¿vale? El Relative Layout, como veis, es el peor de todos. Y el Flex Layout sí que llegó con la, con la idea de que sería el layout con mejor rendimiento y, de hecho, en parte, tiene el mismo rendimiento ligeramente mejor que el Stack Layout, y es ligeramente mejor que el grid con auto. Con lo cual, de los layouts más complejos, de los que permiten crear estructuras más complejos sí es así. Pero no es el layout con mejor rendimiento. El layout con mejor rendimiento serían absolute layout con valores fijos, por supuesto. Ahí no hay que recalcular nada ni hacer nada. Vosotros marcáis la posición. Sin embargo, el absolute layout pierde bastante si empezamos a utilizar valores relativos, si empezamos a depender de una cosa y otra. Así que, consejos generales. No utilices en general eh, un stack layout eh, para un único hijo. Un grid es mucho más eficiente. No utilices el grid cuando podéis apilar en stack layout. Sobre todo, ¿por qué? Porque vais a utilizar diferentes filas y esto, so, probablemente una de las filas va a tener valor auto. Con lo cual, el rendimiento al final va a ser peor. No utilices el relative layout en general. Bueno, no utilices el relative layout eh, sabiendo que existe flex layout. ¿Vale? Y en caso de posiciones absolutas, tipo control personalizado, etcétera, de cabeza, iros por el Absolute Layout, que además suele ser uno de los más ignorados o menos utilizados, pero su rendimiento es muy, muy, muy bueno, ¿vale? Otro archienemigo, listados. Vamos a llegar al Collection View, que es una de las grandes novedades, últimas grandes novedades de Forms junto con Visual y junto con eh, Shell. Pero antes de lanzarnos a por el Collection View, List View. El control y View dio un salto importante en la versión 2.0, ya que nos permitía la reutilización de celdas. Sabéis que la propiedad Catching Strategy, RecicleElement, reciclaría la celda, de modo que solo tendría en memoria el conjunto de celdas disponibles en pantalla. Bueno, ligeramente sería superior. El problema de estar reciclado es que no utiliza el sistema nativo. Se reutiliza una implementación basada entre algo de lo nativo y algo custom. Y mucho de la lógica de todo esto acaba en la memoria. De ahí a que cuando lleguemos al Collection View y veáis menores consumos de memoria, el Collection View se ha rehecho de cero. Vulgarmente se habla como que es un view vitaminado, etc. Y es así porque viene a eh, implementar cosas que en el view serían imposibles sin romper. ¿Vale? Entonces, tenéis reutilización de celdas en el view el collection View es bastante más eficiente, adelantándome a lo que vamos a ver a continuación. Los otros consejos relacionados con listas, sobre todo en el caso de que necesitáis cabeceras y pie, el collection View las tendrá, aunque, como sabéis, aún no las tiene, sigue en desarrollo. No utilicéis eh, un stack layout con un scroll para poner algún contenido arriba o algún contenido abajo. Utilizad las propiedades header y footer. Y si queréis contenido personalidad asado, header template y footer template. ¿Por qué? Porque si lo envolvéis todo en un scroll view, rompéis la virtualización. Todo lo que hemos estado hablando anterior, olvidaos, ¿vale? Mal, bien, ¿vale? Son pocas líneas de diferencia, ¿vale? Otros consejos generales por la forma en la que cambia el contexto es, bueno, eh, e list como item source, en lugar de enumerable, aunque esto poca gente lo hace, pero sé que en algún caso lo he visto. Y el caso de los bindings. Recordáis antes que vimos el caso de los bindings, quizás en ocasiones no interesa hacer el binding. El listado es uno de los ejemplos típicos podéis crearos una view personalizada y en el método que podéis sobrecargar un binding context chain tenéis acceso al contexto podéis hacer el casting y establecer los valores directamente ¿vale? ahorra algo de rendimiento dependiendo del tipo de listado podéis conseguir entre 100 dependiendo del tipo de listado y el volumen de elementos entre 100 y 300 milisegundos de mejora vale con este pequeño cambio y table view que es otro de los grandes ignorados de xamarin forms y con razón eh, por supuesto ha sido el gran ignorado a la hora de mejoras relacionadas con rendimiento entonces, eh, si podéis utilizar un ListView, no utilizáis el TableView. view y a continuación, si, pudiste, si podéis utilizar el collection view, utilizaros en lugar del ListView. el collection view, como sabéis, llega con, con varias propuestas por, por un lado, a la hora de crear layouts complejos en listados diferentes columnas diferentes opciones de scroll vertical, el lugar horizontal en lugar de vertical, etcétera todos acabamos cayendo en custom render. O en un control personalizado, envolviendo un stack layout, un scroll view, que como sabéis, eso es lo que es hoy día el layout, y os comíais todas las opciones de nuevo de virtualización, reciclado, etcétera, etcétera. El Clothing View llega con la opción de ofrecer layouts complejos, ofrecer layouts con múltiples orientaciones. Eh, es, una, eh, es un list view rehecho de cero, no comparte código con, con el list view, y una de las claves fundamentales es que ya no es necesario utilizar celdas personalizadas para establecer el, el contenido de cada ítem, de cada elemento. El famoso ViewCell, en caso de celdas personalizadas. Ya podéis establecer una vista directamente. Esto, la ventaja que tiene, si recordáis de casos anteriores, es que a la hora de crear todo el árbol se va a reducir drásticamente. ¿vale? Con lo cual, las diferencias las tenéis en pantalla el tiempo de arranque mejora levemente, pero sobre todo y ahí es que estamos en ciento y pico y por eso la diferencia a lo mejor no es tan, tan notoria pero hay en torno a 30 40 megas en este caso en un listado con mil monos ¿vale? de consumo de memoria ¿qué he hecho? nada cambiar un list view por un collection view ¿vale? el consumo de memoria es así porque la reutilización de celdas en este caso delega a nivel nativo no se guarda información de las celdas en memoria en eh, la extracción, ¿vale? Y luego, por otro lado, los tiempos eh, de renderizado de cada celda se optimizan ligeramente, principalmente, porque la estructura es inferior, ¿vale? Así que, siguiente consejo, ListView, si podéis utilizarlo en lugar de collection view Por supuesto, aquí tenéis otra comparativa entre el tiempo que tarda eh, en crearse cada uno de los controles. Y el collection view de media suele tardar menos de la mitad que el, que el list view Pasamos a Visual. Eh, Visual llega como otra de las grandes novedades últimas de Xamarin.Forms Forms, y es que anteriormente en Xamarin.Forms, Forms, como sabéis, al final tenemos una abstracción que delega a controles nativos, con lo cual un botón nativo se ve diferente en Android que en iOS. El feedback que empezaba a llegar al equipo de Xamarin.Forms Forms es: oye, pero es que en muchas de las aplicaciones que hacemos quiero que sea exactamente igual en Android que en iOS. ¿Vale? Visual llega para resolver ese problema. La primera implementación es material. Para utilizarlo es sencillo. Utilizáis un paquete extra, un paquete nugget extra. Hacéis una inicialización, forms, material init. Y a continuación, en cada elemento que queráis utilizarlo, visual igual a material. Hay diferentes valores. Default sería el valor por defecto. No utilizaría material. Match parent es si queréis jugar con la jerarquía Detengo una jerarquía donde un elemento queremos que sea eh, material, otro que coincida con el padre, ahí ya podéis jugar. ¿Cómo afecta esto al rendimiento? ¿Tiene algún impacto? ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, de nuevo lo hemos medido, hemos hecho una aplicación. Eh, empecé con un login, pero me di cuenta que me iban a faltar elementos, así que al final hay un ejemplo con todos los controles donde se ha implementado material. Y como podéis ver, hay dos cosas muy interesantes. Esta gráfica es de Android. La gráfica de iOS es eh, ligeramente mejor el tiempo de arranque y mejor el consumo de memoria. Aquí lo que podéis estar viendo es algo contradictorio, entre comillas, aunque tiene una explicación, que es que el consumo de memoria cae, pero el tiempo de arranque ha subido ligeramente. Y preguntaréis, ¿y esto por qué es? Eso mismo me pregunté yo. Y eso mismo se preguntó el equipo de Samarin eh, Así que lo que hicimos fue medir todos los controles y el tiempo de renderizado de todos los controles. No sé si lo veis bien, pero... Esto es un botón en Visual, esto es un botón normal, el segundo es un Entry, un Entry normal. La parte importante de Visual es que todos los controles, todos los renderers, utilizan el modelo de Fast Renderer, con lo cual no tienen sobrecarga de envueltos en otros elementos, etcétera, etcétera. Esto como media os, dar, os debería de dar un mejor rendimiento. De hecho, así lo es, a nivel de memoria y en Android. Eh, ¿Por qué se me ha ido el tiempo de arranque en, en, en iOS? Probablemente alguien ya lo haya pillado el entry ha empeorado. En mi control eh, hay varios entries y el control entry, como sabéis, en normal es la caja de texto, en material es la caja de texto, más el label, si pulsáis, en una animación del label, etcétera. etcétera. Es complejo. Eh, todo esto tiene diferentes dependencias, diferentes capas, y este problema eh, se está cambiando la definición del control entry en material para conseguir un rendimiento... Se sospecha que igual, aunque todavía no os puedo enseñar cómo quedará, o similar al valor por defecto. Así que, como norma general, ¿impacta visual en el rendimiento? Como norma general, no. De hecho, como norma general, tendréis un consumo menor de memoria y unos tiempos más óptimos, salvo que vuestra pantalla tenga un volumen de entries considerable. En ese caso, puede que el tiempo, sobre todo, de renderizado, sea ligeramente peor. ¿Vale? Bueno, como sabéis, Visual sigue adelante. Tenemos Material, se sigue en desarrollo con Material. Y el siguiente es Fabric, que si a alguien no le suena, es la implementación en iOS y Android del de sistema de diseño que hay en Universal, ¿vale? Bueno, demos de Visual, sobre todo, para que veáis el profiler que se utiliza en este caso, que estamos utilizando tiempos de arranque. Eh, no sé si se ve bien, espero que sí. Tenéis una implementación de Profiler donde registráis diferentes eventos y al final tenemos los tiempos donde tenemos una colección clave eh, tiempo. ¿vale? En cada plataforma lo que hacemos es una implementación de ese servicio. En el caso de iOS implementamos el servicio, pero la parte interesante está en este helper, donde en el caso de Android lo que hacemos es delegar en LogCat. Es decir, obtenemos las métricas de las herramientas directas que tenemos en, en nativo. En el caso de iOS, hacemos exactamente lo mismo. Obtenemos la información de nativo, la preparamos y nos la devolvemos, en este caso, crea una vista donde vemos todo el listado de eventos con los tiempos, etcétera, etc. Eh, además, por otro lado, os comenté que en la siguiente versión de Xamarin.Forms iba a incluir un profiler. Vale. Si os fijáis, este profile, no sé si lo vais bien, pero está dentro de Xamarin.Forms Internal, y es una clase Profiler bastante sencilla de utilizar donde hay diferentes métodos para inicializar, parar, inicializar una pequeña parte, un frame, un... hay diferentes métodos, pero la parte que os más me interesa es estar en, Iniciar, Terminar y una propiedad que es Data, donde tenéis todos los datos. Aquí lo que estamos haciendo es acceder con este Profiler a todos los datos y nos estamos creando una vista donde mostramos toda la información, que luego en un GIF creo que, creo que veis cómo, cómo, cómo quedaría. Llegamos a Shell. ¿Cuánta gente conoce Shell? ¿Vale? Para los que no, Summon Inform lleg Shell llega en la versión 4.20. ¿Y por qué llega? Bueno, eh, Summon Inform ya cubría todos los casos básicos de estructura, de aplicación, navegación, etcétera. Es decir, estoy hablando de una página normal, un sistema con pestañas, un menú lateral, etcétera, etcétera. El problema es que según evolucionamos en el desarrollo móvil, las aplicaciones lo hacen igualmente y hay estructuras cada vez más complejas. Oye, pestañas arriba, pero abajo, con un menú lateral y una barra de búsqueda. Y un... El problema de todo esto mezclado con el concepto anterior de Xamarin Forms era que para conseguirlo necesitabais eh, error, custom renders, Más tiempo de desarrollo. Eh, el objetivo fundamental de Shell es permitiros crear la estructura de la aplicación cubriendo cualquier tipo complejo. Además de incluir todo el conjunto de funcionalidad pendiente y deseada relacionado con la estructura de la aplicación, como son servicios de navegación, con Linking, búsquedas integradas y cosas que están en desarrollo y que llegarán en el futuro, eh, como bueno, eh, nuevos gestos, transiciones entre páginas, etcétera, etcétera. Pero yendo a la parte importante y a la parte interesante, ¿afecta ser al rendimiento? ¿Mejora o empeora? La respuesta de nuevo la tenemos aquí. Y es la siguiente. Eh, en iOS, el consumo de memoria y el tiempo de arranque es mejor en ambos casos. En Android, el consumo de memoria es inferior, pero el tiempo de arranque es ligeramente peor. Y esto es así de nuevo, al igual que en el caso anterior con el entry se detectó un error, una complejidad que se podría reducir a la hora de crear el control entry. En este caso ya también se ha detectado por dónde viene ese pequeño eh, delay de tiempo. Y es la, forma, es la forma en la que Shell inicializa todas las dependencias de Android dependientes para crear las estructuras de, de elementos. ¿Vale? Esto se va a cambiar. La forma en la que se inicializa. Y el objetivo es conseguir los mismos resultados que en iOS. Que para que os hagáis una idea, se mejoran unos misma aplicación, mismo contenido... 100 milisegundos, no es mucho, pero sí, eh, es mejor. ¿vale? Y llevamos hablando de tiempo de arranque un buen rato. Y donde sí que conseguimos bastante calidad en el tiempo de arranque son con las opciones de compilación. Hasta ahora, toda la gráfica que hemos visto es con JIT, Using Time, pero os sonará os sabéis que existe AOT, a Head of Time. Y con esta opción habilitada, lo que hacemos es precompilar ensamblados, de modo que sí, el tiempo de. Eh, compilación es más largo a costa de reducir luego la carga eh, en, en tiempo de ejecución de estos ensamblados con lo cual eh, los tiempos de carga de la aplicación son menores bastante menores a costa también de tamaños de paquete más considerables eh. el paquete os va a subir dependiendo del caso del doble hacia abajo vale como siempre, vamos a medir todo esto. Primera gráfica es, eh, esto es la demo de TipCall, y hemos seguido evolucionando la demo. Primera demo es sin utilizar xaml -C. Siguiente demo es utilizando xaml -C. En este caso, eh, utilizando JIT. Pasamos a utilizar a OT, y como veis aquí, sí pasamos a la mitad de tiempo. Tenéis tres cuatro ejemplos en el repositorio que vamos a ver al final con diferentes aplicaciones. Hay algunas de referencia tipo bike sharing, etcétera utilizadas en Connect, etcétera para que veáis cómo afectan no solo en aplicaciones medianamente sencillas como Tip Call, sino en algo más complejo. Pero para que os hagáis una idea, la media de reducción de AOT suele ser de la mitad, entre un 40-50% inferior. vale ¿A costa de qué? Del tamaño del paquete. Eh, aquí veis JIT, AOT y utilizando la, la optimización LLVM que nos reduce ligeramente el paquete, pero perdemos algo de rendimiento en, en AOT. Relacionado con AOT, se está trabajando en una nueva implementación de AOT, que llegará en el futuro. Hay algunas pruebas relacionadas ya con AOT, no las he querido traer al público porque eh, algo que no podéis probar no lo veía eh, muy útil, pero que sepáis que estos tiempos se van a reducir. ¿vale? Y viendo demo de arranque... Eh, eh, ¿Cómo voy? Para vale, pasamos a otro tipo de cosas relacionadas cuando desarrolláis aplicaciones. Una gran cantidad de las aplicaciones que desarrolláis probablemente hagan peticiones a un servidor. A ver, hay aplicaciones que no, pero una inmensa mayoría sí. Entonces, consejos a la hora de utilizar HTTP. Me dejo fuera librerías tipo refit, etcétera, etcétera, que por supuesto sí eh, son interesantes, pero solo basado en código, código que podéis gestionar vosotros mismos. La mayoría de veces que utilizáis... Eh, bueno, tengo una tabla comparativa entre eh, HTTP Web Request, HTTP eh, Client, etcétera, etcétera. Resumen de esa gráfica que no la he incluido en la PPT. HTTP Client es la implementación más moderna. Tenéis diferentes sobrecargas de eh, handlers nativos en cada plataforma. Recomendación absoluta utilizar HTTP Client. A partir de ahí, ¿qué podéis hacer? Bueno, la primera gráfica que veis en pantalla... Eh, es, veis dos, una es haciendo 10 peticiones y otra es haciendo 100. Esto es a la API de Marvel, porque si alguien tiene curiosidad y quiere ver el, el ejemplo, ¿vale? Y la diferencia con respecto a la segunda gráfica es muy sencilla. Es que tenemos un singleton, una, una, una instancia estática del HTTP client que reutilizamos. Y bajamos, en el caso de mil peticiones, de 16 segundos a 12, 4 segundos, que es un tiempo considerable. Sencillamente porque reutilizando la misma instancia hay... Segregación de cookies, cabeceras, etc. Es decir, no hay que volver a reinstanciar todo ese tipo de elementos. Y ahí es donde, principalmente, obtenéis la ganancia de rendimiento. Si no, vais a estar cambiando entre peticiones entre diferentes servidores, donde tenéis que hacer autenticación en diferentes servidores, donde entonces esto mmm, recomendación no es, la, no es la mejor. Pero si hacéis la misma petición al mismo servidor, es una, un, una consideración a tener en cuenta. La segunda, y sobre todo en gestión de memoria, veis que va bajando considerablemente hasta la última acción. La última acción lo único que hace es un error muy típico a la hora de trabajar con, con HTTP, y a la hora de trabajar con HTTP trabajamos con librerías, y a la hora de trabajar con librerías principalmente trabajáis con res, JSONs, etcétera. Es que volcáis el JSON y tenéis una cadena, y a partir de la cadena hacéis el parseo, que es algo innecesario. ¿Por qué? Porque podéis hacerlo directamente del stream la cadena no se vuelca a memoria y os arráis un paso innecesario en tiempo de consumo de CPU. ¿vale? Streams, siempre que sea posible, eh, os reduce los tiempos. Y el resto de recomendaciones serían utilizar Gzip, utilizar los handlers nativos, etcétera, etcétera. Entrando en otros aspectos. Inyección de dependencias. Entiendo que mucha gente utiliza inyección de dependencias. Lo primero que tengo que decir es que aunque casi nadie utilice el Dependency Service de Summer Informs, al final, bueno, tampoco es eh, eh, tan potente ni tiene tantas opciones como, como un contenedor clásico, pero sí que resuelve muy bien su papeleta. Tenéis gráficas con, con, con el Dependency Service y el rendimiento es muy, muy bueno. Pero si pasáis a diferentes librerías, os he hecho una comparativa de todas las más famosas. Y la clave aquí fundamental que os quiero transmitir es, yo mismo, pues, Autofac, Unity, hay un montón muy famosas, que no son las que mejor rendimiento tienen. De todo el listado que tenéis, donde se utiliza en Like, NVIDIA en Cross, Autofac, Unity, etcétera, etcétera, Tiny IOC, eh, opciones como eh, Drive IOC, etcétera, etcétera, son las que si lo que os interesa es el rendimiento, rendimiento puro, son las opciones más interesantes. ¿Vale? Tenéis un ejemplo comparativo, solo tenéis que eh, cuando comparta el repo al final de la charla, descargar el ejemplo, ejecutarlo, y se ejecutan todos los tests en el dispositivo que queráis. Y ahí podéis ver la, la comparativa. Otra recomendación que quería hacer, y esta aplica no solo a custom renderers, esta aplica a efectos, behaviors y otro tipo de elementos, es, vale, muy bien. Hay veces donde en actualizaciones vamos mejorando. Collection view reemplaza list view, bien. Nos llegan los fast renderers, bien. Pero hay muchas ocasiones en las que los culpables somos nosotros, ¿vale? Os pongo el caso del custom render porque es quizás en el que más se ve. Tanto en plugin de comunidad como en código personalizado de comunidad, etcétera, etcétera, se ve mucho lo siguiente, y es, los renders se crean, funcionan, todo genial, pero no se están haciendo bien. Es decir, la mayoría de gente lo que hace es un element chain, es un método que podéis sobrecargar, en el Custom Renderer, en cada plataforma, y todo el mundo inicializa el control, se suscribe a los eventos necesarios, etcétera, etcétera. Lo que sí que falta mucho ver en muchos de los controles, etcétera, etcétera, es quién disposea, quién libera recursos, quién se desuscribe de los eventos. No es complejo. Tenéis la opción All Element y lo único que tenéis que hacer es toda la liberación de recursos, de suscripción, etcétera, hacerla ahí tenéis exactamente lo mismo en efectos y podéis hacer algo similar en behaviors así que recordar todo lo que instanciéis cada vez tenemos teléfonos más potentes etcétera etcétera pero eh, gestionar bien sobre todo el consumo de recursos memoria vale otra esta peligrosa sobre todo hoy día con eh, fast renderers es la compresión de layout es una propiedad muy sencilla compré layout is headings igual a true lo podéis hacer en todos los elementos de tipo layout y lo que viene a hacer básicamente es, se carga, elimina, todo el conjunto de envoltura, sobre todos los controles. ¿Vale? Es interesante porque estáis reduciendo el árbol visual. Es negativo porque en los fast renderers la implementación de gestos, etcétera, la tenéis soportada de otra forma. Pero aquí no. Si utilizáis los renderers por defecto, si hacéis esto, estáis perdiendo, por ejemplo, eh, Transladaciones, algún que otro efecto de rotación, etcétera, etcétera. Si queréis capturar gestos, o sea que usad esto con cuidado. ¿Cómo funciona? Si tenéis un layout de eh, este tipo, donde os crea estos 17 vistas en nativo, que esto es utilizando eh, el Xamarin Profiler eh, y Xamarin Inspector, utilizando compresión de la layout, pasáis a 14, a 14 vistas. La parte interesante hoy día es que utilizando Fast Render solo pasáis a 8 con lo cual por eso digo que se ha quedado un poquito mmm, muy custom y os puede servir en algunos casos, pero eh, con Farrenderer pierde un poco de, de fuerza. Y quiero reservar un poco de tiempo eh, para preguntas. Llego casi a la parte final. Eh, hemos visto una enorme cantidad de puntos, como veis no hay líneas mágicas. La más mágica entre comillas y tiene su explicación es AOT, que sí que reduce bastante tiempo de arranque. El resto, dependiendo del layout, etc., eh, vais a conseguir milisegundos, etc. Eh, tenéis opciones como Collection View sobre List View, recordad los layouts. Eh, en orden de rendimiento, Absolute Layout es el mejor, aunque entiendo que no calce para todas las opciones. A partir de ahí, recordad los, eh, la tabla comparativa. Recomiendo utilizar Relative Layout, que por métricas es, no es tan utilizado como el Grid o el Stack Layout, probablemente porque. Llegó después, pero eh, sí que tiene un rendimiento bastante bueno. No utilicéis eh, stack layout para un único elemento. En ese caso, mejor un grid. No utilicéis stack layout eh, eh, cuando el grid eh, hace el trabajo. No anidéis en exceso stack layout. Con imágenes, recordad, FFIMAC Cloud en y, y la interfaz que hemos visto. Y así todo el conjunto de recomendaciones que hemos visto. Todo lo que hemos visto aquí... Eh, por tiempo no me he parado a enseñar código, pero tenéis una veintena de ejemplos en ese repo, eh, Summary.Forms Perf Playground, y en ellos también tenéis como cuatro o cinco profilers diferentes para medir tiempos de arranque, tiempos de renderizado, tiempos de eh, consumo de memorias, etcétera, etcétera. Eh, Echad un vistazo, eh, jugad con ellos, tenéis los ejemplos, solo tenéis que descargarlos y ejecutarlos. Y por mi parte, eh, ¿preguntas? Desde mi conocimiento, pero no utiliza todavía Shell ni nada, a fondo. Sí. Si tú empiezas por ejemplo una aplicación con iphone si y no utilizas Shell y con el paso del tiempo se vuelve más compleja, la migración es relativamente sencilla, es decir, de la, adoptar... la navegación o volver atrás. Bueno, y... perdón, la, adoptar Shell a la estructura de la aplicación. Eh, el o... problema que podrías tener, la pregunta es pasar de Shell a no Shell, no, o al revés. Desde tengo una, por ejemplo, empiezo a una aplicación y con el paso del tiempo se vuelve más compleja y decido adoptar Shell. Sí. ¿Esa migración es relativamente sencilla? ¿Es recomendable o qué sería lo ideal? Probablemente sí sería más sencilla porque dependiendo de la estructura de la aplicación, probablemente hayas tenido que hacer algún custom render para conseguir el mismo efecto que con Shell no tendrías que hacerlo. A partir de ahí, pestañas, menú laterales, etcétera, etcétera, los podrías migrar directamente. Te quitarías content page y utilizarías los menú ítems de Shell y harías otra serie de cambios. Y lo único que te podría cambiar un poco es, la barra de navegación, que la barra de navegación es otra de las cosas que va a cambiar eh, para permitir personalizar de una forma más profunda en próximas versiones de Xamarin phones hablo de la, de la navigation bar, ¿vale? de la toolbar, que como sabéis hoy día para o sea, hacerla transparente, aplicar diferentes efectos, tenéis la title View, pero para muchas cosas es necesario renderers. Si aplicas renderers, eh, ahí sí que posiblemente tengas que hacer cambios en los renderers. Pero quitando ese pequeño efecto, el resto yo diría que no te debería suponer un problema. ¿Tenías otra? ¿O ¿Hay más gente? ¿No? ¿Sí? ¿Por allí? Ahora, eh, respecto al Collector View, que solo ha podido utilizarlo un poco y tal, en las pruebas, eh, ¿no sientes que que has perdido un poco de control sobre el control precisamente por el hecho de haber perdido las celdas. Lo digo porque, por ejemplo, el tema de imágenes, sí que es cierto que mejora mucho el rendimiento, pero yo sí que recurría bastante al on peer de, de las celdas para cargar imágenes o pedir el contenido on-demand. Es buena pregunta. Eh, sí es cierto que en el caso de ListView, y hemos hecho alguna recomendación al respecto, podría sobrecargar la ViewCell, y extender en este caso celdas era más sencillo. Eh, con el Collection View, en caso de querer personalizar celdas, se sigue pudiendo hacer, lo que pasa es que eh, tendrías que hacer un custom renderer y hay propiedades específicas para poder sobrecargar en este sentido. ¿vale? Te tendrías que ir a código nativo. Eh, también es cierto, otro detalle muy importante relacionado con el Collective View es que sigue en desarrollo. Si os hacéis una idea, por ejemplo, a día de hoy no tiene cabecera o pie, que es un ejemplo muy sencillo. ¿vale? Eh, otro cambio muy obvio, eh, tenéis el pull to refresh en el list view. No lo tenéis ahora mismo en el, en, el, en el Collection View. La parte interesante es que, eh, si quieres, luego te paso las especificaciones. Como sabéis, SamarinForms, toda la nueva funcionalidad, crea specs y las cuelga como, como issues y podéis ver un poco las propiedades, cómo va a ser, etc. En el caso del Collection View, aparte de cabecera, pie, etc., hay un, eh, un aspect que se llama refresh view. Vista de refresco, que te permite refrescar y personalizar toda la parte de refresco. Y también hay otra parte relacionada con la extensibilidad de celdas. ¿vale? Pero a día de hoy, si quisieras mm, personalizar a un nivel más profundo, sí que tendrías que sobrecargar el, el renderer. ¿vale? ¿Más preguntas? Sí, por aquí. Yo quería preguntar: en la, en la diapositiva de IOC, no mostraste, esta MVB cross, pero no está Prison. No sé si. Eh, si te, bueno, si te fijas, ya está un poco eh, apelotonado. Es decir, si llego a añadir todos los fringos que hay analizados, que hay como una treintena, eh, no hubieran aparecido todos de una forma visible, pero Prison está analizado, ¿vale? Eh, Princi, por ejemplo, en Vivian Light, que probablemente sea otro de los más viejos conocidos, etcétera, tiene mejor rendimiento que en Vivian Cross. Y en Vivian Cross, por ejemplo, estaba a la altura, un poco peor que Unity eh, o Autofac. Están al nivel. Está ligeramente mejor Princi que, que Autofac, ligeramente. ¿Vale? Sin embargo, eh, Tiny IOC, de ahí quizás el nombre, etcétera, eh, o, o Dry IOC tienen mejor rendimiento. Si lo que buscas puramente es rendimiento. También estamos hablando que eh, las gráficas que vimos eran la resolución, el registro y resolución de 50 dependencias. ¿vale? Y estábamos viendo que los tiempos oscilaban, bueno, la peor estaba en segundo y pico, esa no la uséis, pero la media estaba entre 15 milisegundos y 200 milisegundos. O sea que estamos hablando de una comparativa de diferencias, pero mmm, que estamos hablando de milisegundos, ¿vale? No... Si la estás utilizando, no sería eh, analiza la gráfica, échale un vistazo. Eh, si tienes problemas de rendimiento, a lo mejor sí puedes analizar el conjunto de cambios, evaluar el cambio. Pero si no lo tienes, no sería motivo como para dejar de usarlo. ¿Vale? Por, ahí, por ahí, después. Gracias. Eh, has dicho que el, el servicio de dependencia de Chamarin Forum estaba eh, muy bien, era muy rápido y tal, pero no sé si es que yo no lo he visto desde aquí, no lo he visto en la comparativa. No lo, no lo he visto en la comparativa. Eh, bueno, como, como sabes, no se puede inyectar por constructor, hay un montón de funcionalidad que no está, y en este caso la comparativa era eh, en ese sentido, ¿vale? que creo que es la forma más estandarizada de, de, de inyectar. ¿Para ¿vale? comparativa a la hora de, de resolver una dependencia? Eh, a la hora de resolver tienes datos. Y oscilan pocos milisegundos. Pocos hablo de 5, 6, 7, pocos milisegundos. Sí que tiene un rendimiento muy muy alto, pero como sabes, a nivel de funcionalidad. Mmm, probablemente por eso mucha gente acaba utilizando prims, Autofac, etcétera, etcétera. Mmm, no están equiparados a nivel de funcionalidad. Por eso no la metí en la gráfica, porque no estabas haciendo exactamente lo mismo. ¿Vale? Más, creo que por ahí había otra. Ok, voy a intentar explicar cosas. Mira, nosotros utilizamos muchos la temas uh, en, en Forms uh -huh. Y hemos visto, utilizando los temas, en momento de inicializar, inicializar la aplicación, todo sube en memoria. Pero sube una y después hemos visto cómo hace esto Chamarin. Y hemos visto que hace todas combinaciones de la tema con todos los formularios y crea un objeto enorme que... Desde mi punto de vista, no es necesario. Quiero decir, hace todos los temas, utilizas ¿no? todos los formularios y de repente te hemos, hemos visto al final con un, hay un profiler un poco que esto es una clase, sí. o un objeto enorme. Y esto tarda muchas veces segundos para encarar la aplicación. se puede hacer algo. Yo estoy hablando de versión 3 de Chamarinform, de 4, no lo sé. Eh, ¿No ha cambiado mucho la gestión de, de los temas? Y tienes razón en que se gestiona así, y no es lo más correcto. Eh, intentaré hacer push, a ver si se puede hacer algo con la gestión de temas nativos. Eh, la única opción viable que tienes es, a día de hoy, sí que puedes utilizar diferentes diccionarios, etcétera, etcétera, e inyectarlos tú al vuelo. Pero sería cambiar el sistema que tenéis utilizando, me imagino que utilizáis a Marine Forms DEMS, eh, los temas, por eh, un sistema de diccionarios de recursos e inyectar esos recursos al, al vuelo Ay, que no me entero Sí, al final hemos mv tiene un sistema de, de un plugin de las temas sí, pero nos ha supermedido mucho cómo está Sí, sí. puedo aprovechar una, una pregunta sí, sí, más dale, dale. Uh, disculpe qué va a pasar con Xamarin Classic? clase que nosotros hemos empezado en clase que está enamorado en llamar Classic. clase um, ¿Qué va a pasar? De hecho, en, por ejemplo, en Visual Studio, IAC, si quieres crear un proyecto de Xamarin Classic, ya está escondido, no está tan, tan transparente como Microsoft, que está forzando Xamarin ¿Nos puede decir un poco...? En, en principio, eh, no hay ningún tipo de mm, punto de negatividad o de menos dedicación, esfuerzo relacionado con Xamarin con Classic. De hecho, Xamarin Forms al final se apoya de Xamarin Android, Xamarin IOS y todo el esfuerzo va eh, hacia arriba. Y se sigue el desarrollo de Xamarin Classic. No se va, no se va, de hecho, en breve sale la, la nueva actualización con, con Android eh, y hay diferentes esfuerzos de nuevo con Xamarin Classic en, en, en Forms, en, en nativo. Eh, sí es cierto que en el tema de plantillas pasó ya, por ejemplo, anteriormente con un WP. Eh, hubo un problema con wlp que es que cuando sacaron las plantillas de xamarin forms eh, como visual no estaba soportado oficialmente por wlp se quitó wlp y toda la comunidad se alarmó un poco como que se iba a dejar de dar soporte a WLP, no es así de hecho ya se ha vuelto a activar la opción eh, en, el, en el tema de clásico ocurre algo parecido eh, lo que lo único que han hecho es poner las plantillas de forms sí que más visibles quizás eh, demasiado lo transmitiré pero también es verdad que a nivel de analítica se utiliza bastante... Hay, hay más gente a día de hoy, eh, según pasa el tiempo, hay más gente utilizando Forms eh, y se le da un poco más de, de peso. Pero no hay ningún tipo de intención de mm, dejar de implementar o de añadir esfuerzo en, en, en Classic. Porque de hecho es, es lo que nutre por debajo a Forms. ¿Vale? No sé si se acabó. Última o... Creo que se ha acabado ya. Gracias. No Nada, muchas gracias a todos.